Tipos de curvas, simples y simples cerradas. Consideremos C una curva en Rn y gamma una función que va del intervalo I en R a Rn, su parametrización. Decimos que C y gamma son simples si gamma es inyectiva. Considera gamma de T con T en el intervalo 0,1. Entonces gamma es simple y su imagen C es una curva simple. Ahora considera Rho de T con T en el intervalo 0pi, entonces Rho no es simple. Observa que la imagen de gamma es igual a la imagen de Rho, igual a C. C es simple o no. Como una misma curva puede tener más de una parametrización, decimos que C es simple si tiene alguna parametrización simple, o sea, inyectiva. Decimos que gamma que va del intervalo cerrado [a, b] a rn parametriza una curva simple cerrada c si esta función es inyectiva en el intervalo a, b] y f de a es igual a f de b. Visualmente, esto significa que la curva no tiene intersecciones con ella misma, más que en los extremos. Sea gamma de t una función definida de la siguiente forma, con t en el intervalo 0,2pi. Intuitivamente, esto es que sus extremos están unidos para formar un lazo, no olvides que gamma es continua.